Bueno, ayer se realizó la primera edición de la Vuelta de los Colonos organizada por Náutico Sport Juan Lacase. 120 competidores que participaron y recorrieron distintas localidades del departamento de Colonia, partiendo de Juan Lacase, pasando por Cosmopolita, por La Paz, por Colonia Valdense, por Nueva Albecia, por Rosario y volviendo a Juan Lacase. Muchos de ustedes seguramente habrán estado por allí y habrán visto el, el despliegue con 15 equipos de 8 competidores cada uno. Bueno, allí estuvimos participando también con la musicalización y recorriendo un poco la, las pistas de, de algo bastante novedoso que se realiza por primera vez en Juan Lacase, que que lleva adelante Náutico Sport y que, bueno, vamos a ver qué repercusiones ha tenido esta primera edición de La Vuelta de los Colonos. Por ahí nos acompaña Bayuá Rodríguez, director de la prueba y director de Náutico Sport. Buen día, Bayuá, ¿cómo te va? Bueno, la verdad que no estamos todavía evaluándolo porque, bueno, ahora después de, de, de, de tanto tiempo de trabajo, de tanta coordinación y, y, bueno, y ajustes que hay que hacer porque a diferencia de que es una carrera... Tradicional, que se, se, se, se sale y se llega al mismo lugar, acá casi tiene lo mismo: se sale y se llega al mismo lugar. El tema que atravesamos cinco localidades la, la, que cubren las tres ciudades más importantes, de, parte de las tres ciudades más importantes del departamento. ¿De Entonces, qué se es? tratan? Porque mucha gente sabe qué es, pero hay mucha gente que está escuchando que de pronto no tiene ni idea de qué es la, la, la, la vuelta la de los la, la vuelta de los colonos es una idea de, de, de hacer una competencia, una competencia de lo que se llama ultramaratón, 74 kilómetros. Pero en, en relevos, o sea, cosa que eh, se divide en ocho etapas. Esas ocho etapas tienen distancias disímiles, van desde los cinco, los ocho, los once kilómetros. Y bueno, este, en esos ocho tramos se cubren estos 74 kilómetros que van atravesando, eh, la, la, bueno, saliendo de la cabeza en la casa, se hacen como polita, eh. Eh, la Paz, Valdense, Nueva Albecia, Rosario y regresan a Juan la Lacase. Todo por caminos rurales, hace o sea, dos cruces de ruta, lo que es en Valdense y, en, y acá en la radial de Juan la Lacase. Entonces tiene una, una, una, una variedad de, de, de recorridos en la geografía, en, en, en esos caminos. O sea, los caminos rurales, a diferencia de lo que es la ruta tradicional, es mucho más quebrado porque no, no, no están aplanados para el, para el tránsito así regular. Y bueno, y, y el disfrute de, de, de, de, de recorrer. Eh, la parte suburbana, rural del de, de, de departamento, más las ciudades, o sea, es, es urbana, es suburbana, este, eso es lo que se respecta al, al recorrido. Por ejemplo, el, pu el Puente Negro, que fue uno de los puntos ahí que, que, que, que, que digamos, tuvieron que, que pasar los, los competidores. Sí, un, un, es un, ahí, ahí creo que es más aventura, <ríe> porque este, por las condiciones que tiene actualmente el, el puente, hay que pasar con mucho cuidado, es una zona que inclusive nosotros determinamos oficialmente que era este, zona amarilla, o sea, en la cual no puede haber adelantamientos por una cuestión de seguridad, en ese tramo solamente, este, y, y, y después entrar en las ciudades... Este, ahí que Música en el Aire estuvo acompañando la, la, la, la competencia, eh, habrán visto cómo, cómo fue el recibimiento de, de la carrera en Valdense, cómo fue el, re, el reconocimiento de la carrera en, en, en Nueva Albecia, o sea, los grupos que participaban de cada localidad. Entonces, y a su vez, es una, una logística interna porque cada grupo tiene que eh, ir poniendo su corredor, levando al otro, llevando, o sea, se va adelantando, va, va, va, uno tiene que ir hacia adelante y no olvidarse del que está atrás. Hay mucho, Entonces, de estra además del esfuerzo físico, hay mucho de estrategia también en esto. Eh, mucho porque, porque la medida que van pasando, por ejemplo, hay equipos que de repente se confiaron en que no, bueno, yo como son, yo corro veinte kilómetros, corro dos tramos de uno de 8 y uno de 10, y resulta que corrieron de 10 y el que recorrió era más duro, entonces para el 8 de repente no estaban en condiciones para hacerlo, tuvieron que reemplazarlo por otro. O sea, eh, es una carrera que pensemos que el, que el ganador le, le puso que tuvo una performance muy muy importante, muy buena, o sea pero peleado también con el resto. O sea, en esta carrera de 74 kilómetros hubo del, del primero al cuarto una diferencia de 8 minutos. Entonces, o sea, 70 y pico kilómetros, y como se larga por handicap o sea, no se larga todos juntos si no se larga cada cinco minutos prácticamente no no se ven los equipos tampoco entonces uno no sabe si va primero si va último cómo va entonces hay mucha logística hay mucho de equipo eh, el paisaje la geografía espectacular entonces ahora estamos recibiendo eso de los grupos que como como nosotros lo hicimos por primera vez también eh, los equipos que participaron en todas las localidades eh, eh, o sea, están asimilando lo que lo que fue el evento y, y bueno, y el agradecimiento y, y las ganas de participar y que, y que cuando es la próxima edición, o sea eh, sabemos que esta es una carrera, que, que, que un evento que va a crecer enormemente que, que estuvimos por, a, a, al, muy cercano porque no habían entendido esta modalidad de cómo era de la cantidad de gente, de recibir más equipos de Montevideo y equipos de Argentina, que estoy seguro que se ahora con, con, con esta parte que hemos logrado este, vamos a tener y, y, y que va a ser un un gran suceso, porque voy a decir, cada vez que se anota un equipo, este, se anotan ocho personas más. Entonces, si nosotros hablamos de 15 ahora, donde so, simplemente dupliquemos la cantidad que llevamos a 30 equipos, que es, que es totalmente esperable eso, y, y mucho más, estamos hablando ya de 250, 300 corredores. Lo, este, los, e los equipos parten con una diferencia, digamos, de, de tiempo para lograr, esa es la dinámica de la organización, que lleguen todos juntos a la meta. Sí, el, el, lo que nosotros tratamos de hacer es, es que pongan un tiempo de, de referencia este, para que la carrera no se, al contrario no se estire, entonces porque realmente hay equipos más rápidos que otros, o sea, ya de, de su, su propio este, conocimiento de lo que somos cada uno, entonces se los va alargando, como que dice, los más lentos al principio y los más rápidos al final para calcular un tiempo final más o menos cercano, cosa que nosotros la, la competencia se largó este, entre las 10 y las 12 de la mañana y las llegadas fueron fundamentalmente entre las 4 menos cuarto y las 5 y las 5 y 20, 5 y 25, o sea que en 40 minutos estuvieron llegando a todos, y se les pide una de las de las condiciones, es que los últimos 300 metros, eh, todos los integrantes tienen que llegar, o sea, juntarse y cruzar la meta juntos. Entonces es, es muy lindo de ver eh, cómo van llegando cada uno de los equipos este, que, que van llegando juntos y inclusive vimos en, en línea llegada, pero, de llegada, prácticamente algunos dos, tres equipos llegando en, en, en la misma manga. O sea, unos o a los 50 metros venía el otro y a los 100 metros venía el otro. Este, que, que, que es lo atractivo también para el público, ¿no? Porque hubo mucho público, hubo por, mucho público por todo el recorrido, pero también la, las llegadas también es que la combinación de todo un día largo y que, que, que es interesante de verlo también, ¿no? Y después bueno acercarse a los grupos que empiezan a, a contar las anécdotas, a contar los, las historias, a contar lo que, lo, lo que vivieron y lo que pasaron. Bien, lo comentaba al principio, 120 participantes, 15 equipos, de 8 integrantes cada uno, integrantes de bueno de, de deportistas de Rosario, de Nueva Albecia, de Valdense, de Tarariras, también de, de Juan Lacase, de Santa Ana, eh, de Montevideo, de, de, bueno, de, de Artilleros, de, de varias localidades del de, de país y del departamento, el tiempo más eh, el, el primer lugar fue para Náutico Sport 5 horas 13 minutos. Exactamente sí, bueno, nosotros este claro, ahí ahí, ahí podemos decir podemos decir que teníamos una ventaja, o sea, porque conocíamos bueno, la prueba. Conocíamos la prueba, entonces entendimos que solucionamos un montón de cosas eh, logísticas. O sea, nosotros, por ejemplo, con un equipo de, de ocho corredores, teníamos ocho corredores, teníamos dos choferes, para usar los dos vehículos oficiales que puede tener cada equipo nada más, y un capitán, que encima el capitán no, no corrió. Entonces hubo equipos que de repente dijeron, no, nosotros somos ocho, nos manejamos en dos autos, cuatro y cuatro, uno es el capitán y entre nosotros manejamos. Y después empezaron a dar cuenta que que no le daba la, la la la logística como para hacer todo. Entonces eso gana tiempo O sea, no es una persona corriendo Es una persona que, por ejemplo Si, si largó a las 11 de la mañana y se sube un auto y, y le toca su prueba correr a las 4 de la tarde Está cinco horas manejando y después se tiene que bajar a correr Entonces ya no es el mismo sí, Entonces, sí, sí. Por eso digo que hay que tener esa estrategia, hay que tener ese ese espíritu de equipo también, este, entonces eh, es, inter es muy entretenido, es muy entretenido y, y ojo, y es muy competitivo también. O sea, hay grupos que vinieron y dijeron nosotros venimos a participar, lo tomaron como grupo, se divirtieron un montón y otros equipos que lo tomaron con una aspecto mucho más competitiva. Nosotros hablamos eh, con, con, con gente, que, que, que varios del departamento, que son atletas que, que entrenan regularmente con nosotros, entonces tenemos gente... Eh, los primeros tenemos de Juan la Calle. <risa> este, tenemos un atleta mujer de Juan la Calle y después el resto básicamente eran de Colonia, de Artilleros, de Valdense y de Nueva Iglesia. Este, pero son gente que, que entrena acá con nosotros, pero digo, conformó una especie de seleccionado y, y, ta, y vinieron otros corredores tremendos. O sea, de repente el, el equipo que salió en segundo lugar, este, que son de Montevideo, eh, vinieron cuatro. O sea que esos cuatro corredores hicieron todo el trayecto, o sea que se hicieron doble prueba cada uno. O sea que hay un nivel interesante y estimo que va a subir la carrera y va a mejorar en, en dos niveles. El nivel de participación, porque porque a la gente le va a gustar esto, los, los, los, los teams, los running, eh, es muy interesante para esto. Y a nivel competitivo también, porque va a haber equipos que obviamente le les interesa esto el de el del ser campeón de un evento que se va repetir ya tenemos la primera edición y, y obviamente estas ediciones van a van a ir mejorando en, en cantidad no y en, en calidad de, de corredores bien abayuwa te agradecemos por estos minutos bueno felicitaciones por el evento estamos en, en, en contacto seguramente y bueno pronto para la la segunda ahí estamos vamos a seguir haciendo no, eventos no para correr bueno. vamos en el móvil pero no para correr <risa> Sí, igual digo, el, el, la participación acá en, en este tipo de eventos, por ejemplo, el, se necesita en este tipo de eventos se necesita gente que, que, que participe sin correr porque es, es, es importante para el corredor. O sea, son tipos de modalidades que nosotros estamos poniendo que vamos a seguir haciendo y, bueno, que invitamos a la gente que al menos tibiamente se arrime primero mirando y después viendo si da ese pasito para, para ser partícipe de alguna u otra forma. Bien. Bueno, eh, una, Sí. Sí, no, no me quiero olvidar, no me quiero olvidar de, de, de lo que fue la colaboración de los de los municipios, recordamos que esto pasó por todos los municipios, el, el centro comercial que trabajó este, para, para, para conseguir un montón de necesidades que necesitaba esto, este, el municipio de Valdense sobre todo, el de Nueva Alvesia, este, los demás que, que, que acompañaron, y, y, y, y la participación de, del equipo propio de, de, de, de gente que, que, que, que se arrimó a dar una mano, este tanto la gente del centro comercial, tanto gente y socios ahí de Náutico Sport, que, que hacen... Ten en cuenta que hubo que poner ocho puestos alrededor de 74 kilómetros por toda la zona este del departamento, esperando los corredores, asistiéndolos, haciendo los controles, hidratando, o sea que, que, que es una carrera grande este, en todo sentido, en lo interno, en lo externo y, y, y en la distancia, ¿no? Bien, bueno, fuerte abrazo a Bayuán, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos.